Que 09 dice que pachuca, que pachuca, Mr. Cross. Bajo de problemas. Pues si sí les ganamos, hermano. Estuve entrenando. Pablo, hoy sí les ganamos. Tenemos que De modo que no. Dice, ya por Vientos, mi, mi, mi, mi Divo y mi Mr. Cross carnalazos. Este, antes de que empiece el de Argentina, ¿no? Ya acabó el de Brasil. <risa> les ganó Croacia. Zas, Croacia. Se me hace que sí va en serio. Y a ver ahorita Argentina cómo le va, ¿no? Al ratito. Yo sé que por eso no me conecte más tarde porque si no iban a estar viendo, iban a andar de pamboleros viendo los juegos. Dije de una vez agarro el Inter. Entonces pues, pues bueno, vamos a ver qué tal nos va. Tengo preparado una estrategia. La, la misma estrategia básicamente de ayer, nomás es que... Te voy a robar el balón. No, a mi es una selección que sí, es experiencia en penales y más bajo presión si sí, pues yo no sabía la verdad es que yo ¿Dice? ¿Cómo andamos? pues yo pensé que Brasil iba a estar más fuerte yo como no sé mucho de mucho día, pues Brasil gana en penales ¿no? pues toma la barbón mm. que aventaron un chavito no sé, luego luego ahí a chutar y pues no ¿Dice? increíble que ayer los Raiders perdieran la ventaja con Baker no pues es que Baker Mayfield, si se quita de cosas, no puede ser tan mal, coreback, ¿no? Pero yo la han entrado bien, el juego ni siquiera he visto las highlights. Pero me imagino, va eso, pateamos vientos. Ya empezamos bien. Los Rams aplicando la de Brady. Los Rams aplicando la de Brady, sí, en los últimos vientos es lo que leí, ¿no? Pero... Quiero ver, quiero ver los highlights, a ver qué tal estuvo. Ya, vamos directo. No quiero ver a Brady. Mira. Este señor seguramente va a empezar a, a querer disparar. Un cero nuevas. Sí, sí. Ya de una vez manda al retiro a Brandon. Es lo que quiero mi hermano, Es lo que quiero Uy, sí llegó. ¡Ugh! Dark Suda Dice Ya no creo que se retire Ya vieron a su novia Esa mujer le da 10 años más de vida No, no la he visto el Pero me imagino que No onda con cualquier cualquiera ¿no? Bueno, me están corriendo los bucaneros Pero no antes de entrar en el territorio enemigo Eso es bueno para 19 en la primera down. Bueno, no les puedo parar la corrida ¿Cómo creen? Pero me la están cambiando Ya me cansaron terrific opening drive on the ground and it's a first down so back to back big runs picking apart this defense on the opening drive i thought this was a passing league i thought this was the era we were in where the ball was always in the air right the su novia de Brady? díganme el nombre para buscarla Digo, para una tarea the result, yards there on the play and that's y uno tercera uno. Oh, y uno o dije y dice hola como va mi Pavlovich que ¿Sí armando vamos empezando no llegó no llegó no llegó bien no con un fanga disparan se la van a jugar seguramente no creo que voy a llamar. Ah, van a ir por tres, va Dice sí. Veránica Rajek Verónica Rajek Va Vamos a buscarla A ver qué tal oh, Tiene que estar mejor que, que esta un porque creo que también la, la, la Bunchen ya anda con un. ¿Cuándo la va otro, con Pablo Probable? Dice: Jugarás con Purdy. Es correcto. Está bien, Rico Luis. OTG 33. Dice: Por fin te vuelvo a encontrar en Twitch Carnival. Y entonces dije: Vaya, hasta que regresas. Porque aquí habíamos andado, ¿eh? Vamos a meter a Purdy bien lo dijo el buen este, este Juan Pablo tengo que jugar con hay que ser legales, no puedo meter a McCaffrey ¿verdad? pero pero sí puedo meter al buen Brock Purdy vamos a jugar con Purdy porque así tiene que ser ya no habías andado aquí OTG ya nos habías abandonado gachamente Dark Sugar dice saca a Paul está lesionado no puedo no puedo modificar el roster de los rivales hermanos, de los rivales hermanos. mucho Jamás te abandonaré, Jablonskaja. El ja, ja, ja, problema que no me avisa cuando prende Sí, luego volantes que sí les he estado quedando un poco mal con eso de los horarios y los días, pero qué andamos. Ahí está. Listo, vientos. That's vientos. Dice. Sí, sí, luego no me da el chance sí. por la chamba. Sí, ya oh, se acabó. Yo que, yo sé que. Dice. Pero siempre te Pero veo te en YouTube. Vientos, mis hermanos. Sí, mientras haya el apoyo y no se acabe, estamos chidos. Digo, bien al centro. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, con el buen Purdy. Tres yarditas y se acabó el primer cuarto. The 49 on y tres me me me cabrón, Adiós. La otra vez le dije a la gente de Jalisco que te invite y tire tu canal como Chivo Yo le dije a la gente de Jalisco que te invite y tire tu canal como Chivo. No entendí, pero. Fue bueno que le dijiste que me inviten. Sí, ya he estado. Y de hecho, llevo como tres semanas que estoy con que voy a estar con ellos. Ahí en, en el cast. Ahí está. ¡Ay, casi! Segundo de gol, segundo de gol. ¡Ah! Ay, ¿por qué la cambié? ¿Por qué hice eso? Otige oh, treinta y tres Dice Tire tu canal como para que la gente Cuando Venga al canal a mirarte en YouTube jajaja. Ah, va, va, va tus Vientos, vientos, Así, sí está Touchdown, señores George Kittle Touchdown Esta, mientras no me hagan fumbles y cosas tontas Esas miren esta 7-3, 7-3 vientos Dice Lo que me gustó de perder el domingo pasado Es que entró muy concentrado Se vio hasta en el manejo del reloj el mismo pedía el time nos Chanehan como lo hace con Jimmy G Sí, sí eso, eso me lateo no, Digo, no me lateo que se le fuera el tiempo Pero se pues entiende que pues está Apenas agarrando la onda, pero estuvo bien Sí se vio muy concentrado el señor este, Me gustaron varios pases que tiró Sí, de repente a lo mejor Casado con su primera opción, pero aguantó bien la presión Vita Bea, Edwards Y Fornete están cuestionables Para el domingo Y acabo de leer que este Tristan Wirfs Está fuera Está, está muy golpeada eh, los, los bucaneros y sobre todo su línea ofensiva y ahí va a ser el. 30. ahí tiene que ser el miss ojalá que a Perdín no se le suba los humos que sea centrado no, y yo creo espero que, que no. va a poder mostrar algo yo creo que no tiene por qué subirse de los humos ¿Sí? dice llegando a Ando Saludos mis patches. 28... Saludos mis Fenrir. Vientos. Saludos mis FaceTeams. Vientos. ¿Cómo lo que aquí. Carnal. Micro 09. Dice. ni lo usan. Jajaja. Ja, ja. Son lo peor. Ya peor. está. Muere. ¡Ja, ja! Son la peor ofensiva por tierra. No corren nada. Todos por aire. Todos por aire. one right there pa, pa, patear bien and he'll be stopped at fourth down so Jay is out there Henry bajo Erlandson. Carnales, seamos realistas. El Perdi la va a cagar. Todo el mundo la caga. Pero somos fieles. Todo el apoyo al chamaco tiene huevos. Sí, estoy de acuerdo. O sea, de que se va a equivocar, se va a equivocar. Por eso es por lo que yo a veces les digo: tranquilos con el tema. Porque en algún momento se va a equivocar. Estoy seguro que se va a equivocar, pero. Por eso no hay que volarnos ga tan gacho porque si no luego lo van a querer crucificar y que fuera Purdy y que no sé qué no, tranquilos, tranquilos con Purdy. Va, va bien, va bien, pero hay que darle chance que vaya madurando poco a poquito, es la NFL. Estamos en la etapa ya más difícil de la temporada. Pero son de los mejores presionando al QB. Sí, son. De hecho tienen, como equipo tienen dos capturas más que nosotros, ¿no? Y se los puse en Canal 49. Ellos? Bien. Y diez, y Pausa de los dos minutos. Y yo recibo. Hay que pero también depende de él mi Pablo, la resiliencia que tenga, yo creo que lo va a hacer bien, con todos mis poderosos Naimers También creo que lo puede hacer bien hermano, yo también confío en eso. Y los partidos que siguen no son fáciles, normalmente los no. casi fuera les ponen el pie a los contendientes. Sí, sí estoy de acuerdo, es que, es que ahorita todos se van a... porque muchos están peleando por un boleto de playoffs, entonces todos ahorita se van a aferrar todos. Ahí está Divo. Bien. Y sí, por eso les decía yo en el canal, o sea, les decía en el podcast: ninguno va a ser fácil, ninguno. El perro es el de Seahawks. Ese va a estar cabrón. Y ese sí va a estar. Va a estar duro, mira todos van a estar duros Es oh, que ahorita quién. Arizona se la sabe Yo no soy de creer mucho en si las casualidades y todas esas cosas Pero lo de perdí es algo raro, jaja, ojalá sea algo bueno, le pido a los dioses, jajaja Otro 09 15 Sí. El Monte año debería ser Chanehan. Ha podido sacar el equipo adelante con las lesiones de su primer y segundo... grupo. No sé ¿Qué pasó, Floqui? Espérame... temporada ya no la ha cambiado <risa> tanto como en temporadas pasadas. Espérate, Floqui. Ah, no me vengas a descontentar. Soy zona roja, chabu. ¡Feliz guión, va Dice. Corre, Landison! ¡Ah, no! ¡Ay, ah, otra vez sus... ¡Estúpidos fumbles! Sí, yo también estoy de acuerdo con el señor Cross. ¿Cómo fumble, Ferdi! Puede ser. Chis. Y vamos bien. Es que vino Floki y me desconcentró. Chis. Esto va a ser 2 metros más cerca del marco 8 metros más cerca del segundo y 2 Fenrir guión bajo Erlandson Dice Es que está chiquito Pablo No aguanta tacleadas Padrino Now sí wait. sí me maluca ahí al correr Si, si, me maluca ahí al correr No, no, no, no, no They stop it here with just under 40 ticks to go in this first half. Throwing on first down is Brady. He's going to drop this one down to Bernard. And the result here <clears> a pickup of eight leaves him with two to go on second down. Brady Sam lets go as he'll hustle him to the line. That'll be complete to Cook. Now the <clears throat> offense will burn their third and final timeout. Dark Sugar Dice Arroba Micro09 seguramente se lo den a la Morsa O al de Filadelfia Porque solo votan por cosas espectaculares Y superficiales Fenrir-Bajo Erlandson Dice Ese Brady no se mueve Es una estatua en la bolsa Que se lo trague sí. en vivo Así va a ser, así tiene que ser A menos que empiecen a marcar castigos Que no son <tose> oh, yo tendría que ir con más ventaja, pero... Ni equivoqué. Vámonos. Vámonos ya a la segunda mitad. Vámonos ya. No perdamos tiempo. Así va bien mi ofensiva, chico. Torchback, vámonos. Torchback. OTG33. Dice. Pablo no dirías que si el muchacho hace el trabajo no sería muy argel si lo sacan después para meterlo allí ni si vuelve. Pregunta. Esa, esa es la cosa. Más bien que le marquen los holdings al que cometen mínimo 8 por partido. Es lo mismo que yo también veo, hermano. Y, y a mí también me desespera esa situación. Yo creo que si Purdy lleva al equipo bien en lo que resta de la temporada, pues como dijera John Harbour, Jim Harbour cuando fue lo de Kaepernick y, y, y Alex, tienes que ir con el que tenga el hot hand, ¿no? Que si lo está haciendo mejor. Ojo, bien, bien, bien. bien for citizens I like the play call coming right after a tackle for a loss because this is an obvious passing situation instead they pulled them a little bit with the screen and they wound up getting back what they lost and then a little bit more they are in need of six yards here if they hope to move the chains birdy with it on third and long. Ay, no puede ser Ya la tenía Me la juego, me la juego Ya sé que me estoy equivocando Pero no me importa Ahí está, sí Primero y 10 con Brandon Avery Y él va a tener los Niners Primero y 10 con Brandon Avery And that'll keep the drive alive I remember in pre-game when we were talking to him on the field and he took his gloves off and showed us his fingers a few misshapen ones in there and now we know why trying to catch those types of bullets that was a dart yeah even for a talented receiver those are tough to hang on to they run over center with Mitchell and head for keep them coming up In the first half, he was held in check on the ground, but despite that lack of production, they still have the lead. Yeah, and they've got to feel fortunate about that. If they could actually get production from their lead horse, that would help open up this offense and widen this margin, too. Right back to Mitchell on second down. On a determined Gee, run there, stop. as he's going to take this hole near the 40. A gain of 10 and a 49er first down. Según yo, esta es la tónica para ganarle a los Fenrir bajo Erlandson. Dice. Y el panadero ayer que le saca el partido a los Rams y el MC Bay como si fuera el Super Tazón. Es la cabula ese Dark Sura. Ah, sí, el es este. Mira, hasta en el Madden dice que ganarán los Neons. Mira, y también Filadelfia. si sí, el McVeigh le dio ahí el balón del juego al... al, al, al, al. Maybe, y todo, le había emocionado No, Ah, no, Floki, espérate. Venga, la venga tercera y tres, y tres, tres. Not Ah, qué mando, qué mando. OTG33 Dice: Como lo ves a Perdi Pablo siendo realistas, jaja, a mí me emociona. Pero tengo miedo a la vez, jajaja. Jaja. Es que a mí ya o me quedó. 33 Dice: Desasterisco. Es que sabes que yo también me quisiera emocionar, pero ya me pasó con mis Mullens. Y la neta es que yo cuando vi a Mullens dije: No, no sé ese si chavo Drake en que hasta Brett Favre decía que no sé qué, no, o sea como venía de su misma universidad, pero después pues pasó que se nos cayó el chavo, entonces yo no, por eso no me quiero emocionar todavía con Purdy, la neta es que quiero verlo más. Le, se vio bien con Miami, se vio tranquilo, se vio este... Pues sí, se vio tranquilo, ¿no? se vio supo manejar el, el juego, pero vamos a darle chance, no nos emocionemos, ahorita ya siempre pasa que un coreback entra así, pues hace cosas porque no lo tienen estudiado, ahorita Tampa ya lo estudió más, y va a ser más peligroso el de Tampa, ya. este es un buen reto para el buen Burley, buena defensa, entra titular, ya, lo, ya vieron sus tendencias, ya vieron qué onda, ya el, el diseño de la defensa de los. De los. De los Bucks. Ya va a ser contra Purdy, ¿no? Con esos, ojo ahí. Sí. Yo también quiero verlo más y está bien cobijado Es como lo dijo el dios Montana No tiene que hacer más que lo que hizo la semana sí. pasada y así Touchdown! Así es dijo, que, no que no sobrepiense las cosas, que las haga normal y ya El problema ya? es mi no cubre nada, es una burla lo que juega Solo funciona en protección de acarreo Solamente en el corrido pero Pablo Jaja escucha el último pit del draft. QV seleccionó los dos QV para que entre a jugar. Es casi imposible que pase eso, Pablo. Algo tiene que mostrar en la NFL. No puede ser esto, no pasa casi nunca. Creo yo, jajaja. Estoy de acuerdo, dije. Yo creo que es una oportunidad dorada. Que está en él, ¿no? Desaprovecharla. No tiene un equipazo, ¿no? Es como que entraía. Un equipo ya todo desmantelado, ya se está jugando un equipo que es contendiente a llegar al Super Bowl o lejos. No puedes aprovechar esta oportunidad. ¿no? Podría ser una lección de vida para él y para todos. No, no importa que seas el último. No, esta es bíblica esa onda, ¿no? De los últimos serán los primeros, Ojalá. OTG 33. Dice. Sí, sí. Pero yo hablo tipo creyendo en el destino O casualidad. Jajaja, no puede ser, Pablo, que no pase nada con el jajaja. Sí, o sea, ojalá esté escrito, ¿no? Que ya esté escrito en los pergaminos que tenía que ser. ¡Bien! que tenía que ser bajo de estaba hecho esto para 15. él Perdi es un jugador algo interesante, es como un y pero lo hizo bien si sí es cierto que lanza algo más precipitado y no maneja bien el tiempo pero tiene armas culeas en el trabajo espero que nuestro HD coach lo haga bien para que Perdi funcione sin notar el cambio ojalá que sí hermano pues es, y eso de manejar el tiempo será pues poco a poco, ¿no? O sea, habrá que ir viendo cómo lo, cómo lo va... ¿Cómo va controlando esa situación? Pues es que también le manda las jugadas este, Shanahan. Seguramente todo en lo que lo va procesando de a cara y esa cuáles y cómo va. Short stuff and just decided to protect the sticks so every time I hear fans telling me tackling's not a part of the game anymore plays like that I can clip and save and show Ay, no that and he'll go down inside the 45 before going out of bounds OTG 33 Nos vemos Pavlovich, tengo cosas que hacer. Lo miraré todo en YouTube <coughs> Más mi mí, OTG Cuídate mucho Con Niners hermanos, nos vamos a apoyar el domingo eh, con todo a los Niners ¡Está fuera bounds! Brady to gauge! For a Tampa first. ¡Shotgun now for Brady! <inaudible> Dice, debieron dejar el juego para prime time y no el de Miami. Sí, pero pues nunca no nos hacen eso, nunca, nunca nos, nos flexean los juegos, se pasan delante. 19-bajo de problemas. Dice, crees que podremos dominar el juego como en otra ocasión, o crees que nos costará algo más con los Bags. Va a estar complicado, va a estar complicado. Lo mismo le pasó en la escuela. Era el tercero y por lesiones se fue al primero y de ahí para el Real. Venga, Chamaco. Gona Inners. Inners, ojalá que sí, hermano, ¿veras? Yo no espero menos del señor eh, Purdy, que les pueda llevar a la victoria. Sí, pues digo, si su historia del colegial se repite acá, pues, está, estaría genial. ¿no? Ay si sí entró <coughs> Y van por la conversión SAS. Bien, está bien Sí. Y va a ir al centro, lo sabía. Y ya. Hay que gastar ahorita vamos a acabar con el regreso voy a salir para bajar esos para que ya no le quede la pausa de los dos minutos ahí está quien fue, o van a patear corto o no? no tienen sus tres tiempos fuera Entonces vamos a salir para eso, no presentamos ya y acá Ya casi hermano Ya casi. Fenrir bajo el lanzo Dice: Ese Green Lab Pablo trae un nivel increíble. Está jugando muy cañón el señor Guión. La neta, sí. A veces lo que me. A veces me pone nervios es su intensidad, a veces se le va ese golpecito de más, esas, esas, esas, esas palabras de más, luego por eso vienen los fouls personales, las actitudes antideportivas. Lo único que, que, que me preocupa del señor es que Greenlow, pero está haciendo espectacular la neta que sí. Es y diez. Cuando agarró al niño y lo iba a azotar, ese compa vio la vida pasar por sus ojos. Sino yo también, yo dije, ¿y donde lo azotes son 15 yardas, es lo que te digo. Estaba en punta, de que me perdí. Nada, pues mira, ya estamos casi para ganar, ya estamos ya. Y ahorita nada más una jugadita más Una o dos jugaditas más Y rodilla al suelo, señores Se acabó ya se acabaron sus tiempos fuera Arriba más Ay, no te voy a tener que hacer otro primer y diez Mínimo Ay, un castigo No me hagan eso, no manches 09 <risa> cero <risa> pueden creer eso y Yo pararon el reloj dice on solo power. le metió miedo green lava ir ahí se tropieza ¿Pueden creer que me hayan hecho eso? Yo la neta, ¿no? Metro 09 Dice El pasado domingo now, la ley verde dio un aquí partidazo aquí Sí La ley verde <risa> No, pues voy a jugar a la Shanahan, ¿no? Ya No arriesgar nada porque me quieren poner a lanzar Igual me interceptan una captura y ¿para qué quieren? 19 sí, hey. bajo de otros 40 segundos. Sí. Pateamos en cuarta. Ahí está. Ahí está, Ahí está. ¡sí! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. suelo señores No vamos a inventarnos nada está. ¡Lo ahí y me volvieron a aplicar los fumbles y esas cosas. Ahí está. Down to a knee for the 49ers. This one about to be on ice. Y Brock Purdy lo hace de nuevo en Canal 49. <risa> ¡Ganamos! <risa> sí, así tenía que ser, hermano. ¡Ganamos! Le ganamos. Con Brock Purdy, señores, ahí está, lo vieron en Canal 49. Ahora sí. Vientos. Rudy, este. Rudy, <risa> Ah, sí, ya hay un meme ahí, ¿no? De, que lo ponen como en la ciudad de Rudy de Rudy. Goniner, señores. Muchas Juan gracias Marco, Pablo, por haberme acompañado ahorita. Yo también ya me voy, Juan Pablo. Cuídese mucho. Pablo, tengo que ir a la escuela. Y más o menos así. Cuídate mucho, Juan Pablo. Cuánto cayó, 1085. Más o menos algo así, Dark Sugar. Yo calculo. Oh, Niner, señores. Dice. Muchas gracias oh, por haber Nighters. estado aquí, muchas gracias por haberme acompañado Me despido, tengo que hacer un montón de cosas Este, y pues ahí nos vemos el domingo Apoyar a los Niners, señores, el domingo Purdy, todo, el apoyo está contigo Nos vemos, hoy toca ver a mi fielesita fenrir baco Abrazo hasta España, hermano, que los días de noche allá, mi divo Saludos a todos, la mejor vibra y vamos con todo el domingo Con todo el domingo, hermano, saludos hasta España, mi buen divo entonces el domingo sí, sí. nos vemos ahí. Gran cosa. <coughs> cuídate mucho. La plática postgame. El, el lunes desde el España. podcast donde tenemos que hablar de otra victoria, por favor. El jueves, Canal 49. Y ya, ya se las saben. Aquí nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Despido. Transmi ¡Ah! Aprovecho, transmisión. ¡Ja! Y GO Niners.